de la semana 32 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo del 11 al 19. En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén pasó entre Samaria y Galilea estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían Jesús maestro ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor Gloria, gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús De los diez leprosos curados, solo uno y extranjero vuelve a dar gracias a Jesús. La breve oración de los diez es ejemplar. Le dicen... Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Pero los otros nueve de ellos, se supone que son judíos, no regresan. Solo un samaritano que era mal visto por los judíos. La lección que da Jesús va dirigida a sus paisanos. Los del pueblo elegido son, a veces, los que menos saben agradecer los favores de Dios, mientras que hay extranjeros que tienen un corazón más abierto a la fe. Nadie se gana ni compra los dones de Dios, sino que el Señor los otorga en forma gratuita. Por eso es necesario estar siempre agradecidos y glorificando a Dios. El relato de los diez enfermos sanados de su lepra muestran que con frecuencia la actitud de agradecimiento a Dios falta en aquellos que reciben bienes de la mano del Señor. Frente a Dios, un corazón agradecido tiene que ser nuestra actitud permanente. Pero el problema que plantea este relato no está en que uno fuera agradecido y el otro no. La cuestión es otra y muchas veces más grave. El que volvió a Jesús era samaritano. Los que no volvieron eran judíos. O sea, volvió el que no era observante de la religión judía. ¿Por qué sucedió eso? No por una actitud ética, gratitud de uno, ingratitud de los otros, sino por una motivación religiosa. Según la ley judía, en Levítico 13, el que se curaba de la lepra debía presentarse a un sacerdote como acción de gracias. Se trata pues de una observancia religiosa. Por eso los nueve judíos que creían en la eficacia de las observancias religiosas pensaron que con eso era suficiente.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 Husano. ...así cumplían con la religión. Por el contrario, el samaritano, como no creía en las observancias religiosas, no le quedaban más motivaciones que la gratitud humana ante el que le había devuelto la salud. Entonces, las observancias religiosas que deshumanizan que nos endurecen el corazón, no las quiere Dios. El evangelio de Lucas es duro en este sentido. En el caso del buen samaritano, el sacerdote y el levita, es decir, los observantes religiosos, pasan de largo ante el que se desangra en la cuneta del camino. Lucas es claro, la religión tiene el enorme peligro de tranquilizar la conciencia mediante la observancia de los ritos sagrados, y esto Suele llevar consigo el endurecimiento del corazón y la inhumanidad, que con frecuencia se advierte en los profesionales de lo sagrado. Esto es muy peligroso. Por eso sigamos a Jesús y su modo de vida, que se caracterizó por su bondad. Así estamos en el camino que nos trazó Jesús. Verás que de la misma manera que ese gracias a Jesús, le cambió la vida al samaritano. Así será sin, duda, sin lugar a dudas en nosotros, si sabemos agradecer, pues todo en esta vida es don y hay que agradecer. Hay personas que nos parecen alejadas y que nos dan lecciones porque saben reconocer la cercanía de Dios. Mientras que nosotros, tal vez por la familiaridad y la rutina de los sacramentos, no sabemos asombrarnos y alegrarnos, de la curación que Jesús nos concede. Cultivemos un corazón que sepa agradecer a las personas que nos rodean y que seguramente nos llenan de sus favores y sobre todo a Dios. Que el Señor los bendiga.